¿Ya? Están aquí arriba, están aquí arriba. Headshot, he dado headshot. Headshot. Ay, muerto, muerto, muerto, muerto no está muerto. Nada. Hay otro, eh. Yo... ¡Ah, bueno, hay otro, su muerto. Muerto. Cuarto. Ha Le he metido dos tiros Me tienen hasta un locker Uy, tienen tío, un montón tío, de el... mato. Una para mí. <ríe> Hola, voy a, a meter. Se ha la de vertical. ¿Quién? Ya no vi, no sé, a pero aquí más, arriba ¿no? hay una con vertical y se la ha el primero eh ¿El primero se le ha pillado? Qué máquina. ¿Mod? Ah, vale Bui guy Cowboy TP. ¿Qué está jugando? más skill ¿Qué No hay nada No, más skill Claro, ah, pero bueno. ya estáis empezando a dejarlo explosivo y no cogiéndolo. Mira, mira, mira, ahí no tienes esto, chaval, mira, mira. Yo, yo, yo, que llevo... Es más pelo? ¿Qué pasa? H chetada, eh. Ya, ya, pero porque se las manga el pavo, ¿sabes? No. Sí, ¿no? solo un vertical y a esa la ha cogido el... el servo. Genial, sí, no, que me la he cogido yo, que me no te he enterado. O oh, el asterisco. Es que hay bui, hay bui, tío. Tengo 1130, ¿qué hablas, loco? Yo, yo tenía sí, 2000 Estás sí. no, Tengo qué, 1900 ahora. ¿Y qué, y qué puedes comprar, tío? Pues los drums valen 300. ¿300? Voy, creo. Tengo 1080, tío. voy 17. Cada zombie te da 100. O sea, 10. Para... Perdón. ¿Cómo, ¿Cómo es que era 17 el drum, no? 17. Vale, es un drum para calaza <risa> Cojones. Yo no me voy a pillar un DOOM porque prefiero ahorrar para los lockers de la casa, ¿eh? ¿Cuánto vale un locker? Yo que Yo ahora un drone no voy a comprarme, con los cargadores de 30 ya muy bien. Cost Locker. 200 vale un locker. Con todo, perfecto. ¿Estoy viendo no tener el bridge? Compré un drone y entre todos compro un... Está en semi. <risa> me voy a cagar no sé. en la puta. A mí la me que... pasó eso una vez. Me pasó una vez, ¿eh? Aquí la mape. Epa Llevo ah, dos mapas ah, en mi inventario, para llevando una Alice, a tomar por culo. Es verdad, voy a Alice, tío. ¿Asterio? No, no, no, no, no, no, no, no me la he comprado, yo lo conseguí No, pues yo me la he comprado, vale 500, chaval. Hola. <risa> andalo, no me he comprado nada. Bueno, pero tengo Porque 1.420 para Yo locos. los locos, Es que me he puesto con una sartén ahí en una ciudad a meter porrazos, tío, güey. Se han matado un zombie. ¿En qué, qué ¿En qué grupo está el EC Cantero o el EC eh, En ninguno, estaba en bueno, uno de. No, ¿no? Y además el EC cantera al grupo ya ha desaparecido, Olada. lo he borrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hostia! ¿Eh? porque Porque ¿Por metía a todos en el mismo. ¿No habéis visto a los otros ¿Se metió a todos D? los grupo del EC? De ah, bueno, en plan, no, todo, todos de todos todos de... ahí, lo que pasa es que los que son admin son del EC y demás cosas. vale. Los otros son cantera y otros, ¿sabes? Ah, ah, ah. Chevron y silenciador, madre, eh. Estoy chetado. Oye, si ¿sí conseguís una Zubek uh, para vosotros. Si sí, yo tengo... tengo Chevron, Vertical, Tengo, tengo un horizontal, por, si alguien quiere. Sí, tengo la... No tengo toda la mapel Full equipo como a mí me te, gusta. Te, te, te, te, te tengo un horizontal, ¿alguien lo quiere? Vamos para allí, y si hay un... que una... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo una no. Preferiría una Night Rider. Un forrón, un follón. Muerto. He cogido una mapa y no sé de quién es. No de nadie, creo, porque no tiene nada. Vas a acerca si puedes. Dejo aquí una mapa el tiro para que la quiera. Y dejo mapas. aquí unos pocos chames, pillé el la... Sí, sí, pillé cargadores normales. ¿eh? Ahí tenéis. Estoy escondiendo de, de un árbol, que... tío, porque. Lleva dos muerto No, me quedé sin balas, tío No están siguen ahí o qué? Arriba y Yo aquí la gente Aquí la gente les lleve las mapas trae o qué? Me sigue un kick que te las da Ya un kit que te da más Su puta madre, le he dado, eh, este es lo peor. Cierra. Hay peña en. Yo tengo casi cargadores, eh. Aquí hay, aquí hay un montón, aquí hay un montón. Yo tengo craft, pero.. Mira. Voy. Mira la puerta, abierta abierto la puerta de main. Tienen torretas, tío. Como si fuéramos ratas a la y nos vamos a volver. El mufle este que coño? ¿El mole Estoy aquí unos pocos dos alispar Es que hay cosas, eh Dos maples aquí Sí, sí. Dos asterios, coño. ¡Eh! Me cago en la puta, no lo he visto Me voy a TPA Barro sí. Corre, corre, corre Eh, calpapa Servo, servo What oh, the no, fuck? ¿Qué pasa si me cago? Son mis cosas <ríe> Ah, no sabía que estaba ahí, coño. Pensaba que estaba lejos. Voy a tirar este árbol y voy a subir a los pavos esos, tío, eh. Que la parte de arriba tienen una plaquita solo. A, a ver... No... Estoy pues... recuperando algunas vendas, cosas... Uh, esto, es, esto es un servidor de PvP, nada más, ya. ya, pero bueno. Yo, pues creía, es que yo, va creía, va yo creía que iba a ser un uh -huh. survival y este es eh, PvP a hierro. No, pero va a joder eso, eh. Sabe. Eh, por lo lo menos que no se que pueden, no pueden usar es, es, eh, plates, eh. ¿Cómo no se puede usar plates? No, las de, la de mappers no me deja, eh. Me las ha borrado. Las de metal, sí, ¿no? Voy a hacer una. No. Entonces, como re con una escape base, No, tampoco. muerto uno. Está es que no hay escape, bueno, subir. escape base, sí que pueden haber. Subiéndoles igual que suben ellos, supongo. Coche guando, ¿eh? ¿Dónde va, pues, o sea, no. Han evitado al glitch, wey. se han hecho bien, pero joder, yo qué sé. Aquí hay mapper con cargadores a saco, tú. ¿Quién se ha dejado esto? Eh, yo. No veo, tú. Yo, yo llevo un puñado de mapas de cuatro mapas. Yo también llevo un puñado de mapper con dos todo, ¿sabes? Es que hay otra en el suelo. Y algunas vacías. ¡Vamos al rast! ¿Cómo? Todo es este Yo sí. Y el Asterio también. Es que estaba por 7 euros, tío. Tenemos que jugar un día Asterio. Yo lo tengo, yo tengo 3 Pues eh, vamos, tío, paso está. Yo no sé... Muerto, muerto. No soy... ¿Eh? Yo soy muy mal, eh. Pero yo, me... yo más. Yo más. El Raster es muy, muy chungo. Aparte, no, pero está guay, tío. Mira, yo ¿Sí? llevo muy pocas horas jugadas al juego, ¿vale? Y... Me, me mola el arco, con el auto y... Y, tío, y, y colega, o sea, en una, tarde, en una mañana conseguí una de cosas, tío, me hice casa de metal, conseguí armas. Eh, bueno, pero con nosotros, ¿sabes? No, no, solo. Me no, he pillado intentando hacer intentando hacer el... el bug. Pero no lo puedo hacer sin placa, ¿no? Tío, todo el mundo tiene... El que es, sí, lo puedes hacer. Espérate, eh, eh, para Dave que, que no se podrán crastear las de madera, ¿no?, pero se pueden crastear placas de triángulo, seguramente, si le haya olvidado el pavo. Mira, vale. voy a probarlo. mandarme, mandarme, me, me mando a alguien. Mandarme, mandarme a alguien, night, mandarme a alguien, mandarme a alguien. Oy, voy, voy, voy, voy, voy. Ahora te veo, tío. Hostia, ya estoy, eh. Ah, no. Claro. Más o menos, eh, uno me envía y ya está. Eh, mira, te, te no envío así. Barra TPA, servo. Mira. ¿Te deja? Yo voy a probar a árbol. Sí, aquí y voy ya, Lo que necesito hacer es ahora la... La... la típica de... Eh, ahora cojo algo. No, no, hay no, color, no pero no, si no puedes hacer Sí, no, la tendría uno también. No, no, no, no, me mata me mata. Uh, uh, uh. <risa> He intentado dispararle, oh. pero lo doy al suelo. Se elimina. Me desconecto y entro a ver si... Te caes abajo y mueres. <risa> no sé sí, si sí. Y ahora no, no pueden ni salir de aquí. No quiero dejar los mapas con Doom tampoco, ¿sabes? Voy a dejar los mapas Perro flauta este y lo mato. Eh, son... No, no No puedo... Para... No puedo... cierto me he bugeado que ver, con no, el... pruebas con las de madera tengo ¿tú? lugares con eso sí. Que no, que no, que no funciona, claro lo he probado, eh. Bueno, entonces qué es todo no nos podemos buquear? ¿Dónde dónde no lanzamos la base porque ¿Sí? no, lo no, no, ¿sí? pie a estamos raíz. Vale. Espérate, salgo con la... Mm. Es dos no tíos, está. eh, ahí. Esta crash. Es instantáneo. Pero copia así, copia que Teníamos un pavo en la espalda. Nadie cumpliendo la espalda, tío. Sí, sí, lo hemos matado con la espalda. Esto Bueno, lo he cargado. gente, madre mía, cuánta cosa. Sí, sí, sí. hay Dios más Espérate, ver si va a hacer nada serio ¿Por qué te lo mandan, porque lo Ah... Eh, te lo ha robado, este hombre Claro... Dave, hace esto servo, estos es mi eh Son dos, eh, son dos, he cogido el que ha muerto Me no, mató, lo sabía. Eh, eh, izquierda. A crasa TPA, cras, acéstate, cras, acéstate, cras, acéstate, cras. Hay una izquierda en el barco. Hola, la llevo. Al yo sal de cebo, cebo y lo mato. Vale, he puesto fino, eh. Gente de atrás, tío. Si, sí, están todos lados Dos Alice, tú. Un pun de luz. Eh, ¿a quién le falta Alice Park? Eh, yo no estoy crazy, así que me acuerdo. Déjame, David. David, <tose> sí, claro. Eh. Aquí creo que está esto, loot, porque está esto mapa. No sé ¿eh? ¿eh? cómo lo ah, sí, tengo ya voy a aquí, lo tengo aquí. Lo pegado, eh lo tengo aquí. Lo tengo aquí, lo tengo mi mapa Lo muerto aquí. que tengo aquí. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Lo tengo tengo aquí. Lo tengo Lo tengo Se seguirás raidando a la Nike, correcto, tío Pero por qué la quitaron, tío, una maldita pesada, o sea Se pone que... Que eh, no lo ha visto, tío qué eh, hello, my friends Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, atrás aquí. Putones, ahí el tío, ¿eh? Si, servo, cerro ¿Está muerto? ¿Está muerto o no? Le mata, le mata, le mata Eh, bala de timbre Sí, yo antes me encontró también un cargador ahí Me mata, me mata, ayuda, ayuda, ayuda Que me he buqueado, que me he buqueado. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No sé, tío, voy fatal de wifi En serio, pero fatal Como me encanta eh, el, la, la mapel con esos attachments, tío. Te juro que pico primera pico persona bien. no se mueve un pijo, eh. Alguien quiere drones. ¿Qué attachment entiendes. ¡Un rocket! ¿Un rocket? Hostia, vamos, vamos, vamos a meter. Vamos a meterle el nota a ese. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta el rocket? Barra vende. El rocket launcher no se vende. No se vende. El Rocket launcher. ¿Y la el rocket rocket? rocket? 2520 Eh no Tampoco de Bueno si mételos a la base o al APC para muerte ¿Eh? Dios, Dios, Dios, Dios Hola A serio esta, tío, muere vista macho mejor como el Cuidado derecha también, eh sí. Yo mira, una las placas de madera. Sabía. Muerto manda, muerto, manda. Manda. Manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda, Muerto, muerto. Ahí, ahí en la.. Buah, es que no tenemos. ¡Uh! Oh, como comió la F, loco. Madre mía. Me, me ha dejado a uno de vida. A uno. Puto de vida, hermano. Jejeje. <risa> ¿Sabes qué voy a hacer? Mira. Ya está, ya está. Tío, tengo seis. ¡Eh! Atrás con escopeta me ha matado. Gracias a Muy pobre, macho. Oye, eh, hay uno, eh. Matado con escopeta, verás que lo voy a matar ello. Yo voy lagadísimo, creo que voy a salir y me voy a reiniciar el no y ahora vengo. Y me ha ¿eh? De las escopeta no ha dado tiempo. ¿Ah, lo has matado tú? No, no, o se sea, ha desaparecido. O ¿Ah? sea, le he empezado a disparar y se ha cagado. Es que no hay un pavo, ¿eh? Sí. Esto ya ves, esto más que... que esto es full PvP, me si sí, faunear las mapas, las regalan las la, la, la. un poco mete la quita. No, no lo he quitado, ¿eh? No, no, pero. Detrás... Un poco más, un poco más. Alguien quiere. No lo el... no sé nada, tío. El agua qué, en qué, line en high Ruski, rusky, cállate, ruski. Hay uno en el agua, eh, crash, cuidado. Hay uno espérate, que voy a ir, reventarlo. Estamos, estamos. What? Me ha matado el Ruso en el agua. ¿Cómo como coño visto ese? Como no lo... el, el agua en eh? el Ultra. ¿Es esto serio? Yo no los veo, tío, bajo el agua. Si te lo pones al máximo, se ve bien. ¿El agua? Sí. Ay, claro, me lo pongo. Mis cosas, sí. Graphics? ¿En graphics? Sí, water quality. Sí. Si sí, voy a desconectar el ruso porque es que literalmente le he metido el cargador entero y me ha matado, tío. He puso dos pelotas. Ruski, ruski. Están naciendo.